Entre las tareas mensuales que deben realizar, es importante el corroborar que los registros de LibreDT cuadren con los informados al Servicio de Impuestos Internos. Primero, revisamos el libro de compra y ventas. En el módulo de facturación, en la parte inferior izquierda, podemos encontrar el libro de compras y el libro de ventas. En este caso, ingresamos al libro de ventas. Para poder revisar el periodo en detalle, debemos ingresar el icono de la lupa en la pestaña resumen. Podemos observar un resumen de los documentos emitidos en el periodo. En el libro ventas, en la parte superior derecha, encontramos la opción registro ventas servicio de impuestos internos. Al ingresar, seleccionamos el periodo y podemos ver el registro de ventas que se encuentra en el servicio de impuestos internos. Estos son los datos que son válidos para efectos contables y tributarios. Es muy importante que ambos datos cuadren, el libro de ventas del libro de T, con el registro de ventas del servicio de impuestos internos. Si por algún motivo estos datos no cuadran, debemos revisar la cuenta del libro de T, por ejemplo, el reporte de consumo de folios. El reporte de consumo de folios lo debemos revisar en la opción Consumo de folios, verificando que los RCOF estén enviados y con estado correcto. No deben estar ni con estado erróneo ni de reparo. Adicionalmente, debemos revisar que todos los documentos emitidos estén enviados y aceptados por el Servicio de Impuestos Internos. También debemos verificar que no existan documentos rechazados por el Servicio de Impuestos Internos y finalmente, que los documentos no estén reclamados por los clientes. Estas revisiones se deben realizar mensualmente y antes de declarar el formulario 29 para revisar los documentos emitidos. De manera similar, se debe revisar el libro de compras y que cuadre con el registro de compras de servicios de impuestos internos.